Eh, hola Javier y bienvenido, bueno y sobre todo muchas gracias por sacar unos minutos de tu agenda para hablar unos minutos con el proyecto Escolarium Hola Ángel, eh, nada, el agradecimiento es mutuo porque para mí es un, un gusto poder conversar con vosotros Bueno, Javier, Javier Moore, eres docente sí. en el Colegio La Lasalle Inmaculada y la gente, el público, el gran público, pues te conoce sobre todo por el proyecto Guillén Proyecto con el que te dieron el premio Francisco General de los Ríos, a la mejora de la calidad educativa. Y es un premio que ya tiene una, una cierta perspectiva. Desde esta perspectiva que nos da el tiempo, ¿qué sientes que te aportó esa experiencia? Pues me ha sobre todo me ha abierto puertas a conocer a muchísima gente. Eh, me ha ayudado a, dar, a darle mucho más valor después de haberlo hecho, que incluso cuando le dieron el premio que ya de por sí pues fue un reconocimiento muy muy grande pero tampoco bueno pues, tampoco le di más importancia porque para nosotros había sido pues bueno una actividad más de clase importante pero pero bueno tampoco le habíamos dado la dimensión quizás que, que tenía y, y en estos dos años ya casi bueno desde el reconocimiento pues sobre todo el, el, el ver que es que tuvo una repercusión no solo en nuestra aula, sino que gracias a esto ha podido ayudar a, a otras personas en situación similar y, y eso es lo, lo importante. Y a nivel personal, ¿sientes que tus clases son diferentes? ¿Sientes que eres una persona diferente después de...? No, no por el premio, por supuesto, por el proyecto. Pues por un lado eh, me ha aportado esa tranquilidad de saber que puedes hacer las cosas de una forma diferente y lo estás haciendo bien o por lo menos no lo estás haciendo mal. Y me da la, la seguridad de poder probar cosas diferentes en clase y, y no tener miedo ni, ni ir con, eso, pues con ir sin miedo a, a poder probar cosas diferentes y con la tranquilidad de que si sale bien, pues genial, y si sale mal, bueno, pues no pasa nada, es, es seguir probando. Y en clase, bueno, pues la verdad sí que ves eso, la tranquilidad de poder hacer cosas diferentes y, y bueno... No sé, el, el enfoque con los alumnos eh, ya, era, ya era cercano, ya era de mucha confianza en ellos y quizá, pues ahora sí que pues, lo sigo teniendo incluso un poco más. Uh -huh. eh, aquí en Extremadura hemos conocido recientemente a un docente que, que está creando un libro digital, utiliza la plataforma Escolarium y diferentes herramientas eh, pues para alumnos, para, para niños que están en una situación pues muy similar a la que tenía Guillem. Eh, uh -huh. En definitiva, pues son gente que... alumnos que no pueden ir al ritmo habitual. Ciertamente, para alguien que como yo, que puede ver esto un poco desde fuera, le da la sensación como que el sistema educativo no está del todo preparado para estas situaciones. ¿Es más o menos así o, o, o no? Sí, yo creo que a día de hoy eh, no, no termina de estar preparado. Sí que es verdad que hay muchas cosas y hacen un trabajo buenísimo, como aulas hospitalarias... Eh, hay un sistema en casi todas las comunidades que pues, llevan profesor de atención domiciliaria al aula del alumno que, que no está. Y bueno, sí que se hacen cosas, pero yo creo que falta eh, una conexión más real y más directa entre el alumno que está fuera y su grupo y trabajar sobre todo el, el, la vuelta al, al aula del alumno que. ...que está fuera, porque muchas veces y con muchas personas que he que la oportunidad de, de intercambiar pues la experiencia, eh, me ha, he aprendido que quizás muchas veces eh, lo más doloroso no es solo el, el, estar en, el estar fuera, sino la vuelta, el volver al aula y ver que todo ha cambiado y ya no encontrar tu lugar, entonces yo creo que todo lo que sea trabajar en conseguir integrarlo mientras está fuera, para que no se sienta que está fuera, es algo que tenemos que seguir haciendo y es algo que a día de hoy pues todavía hay, hay un camino por, por recorrer ahí. Uh -huh. eh, tu proyecto, bueno, y tu día a día, eh, está también relacionado en gran parte con la tecnología, con lo que llaman la innovación educativa. ¿Cómo ves tú esta apuesta actual por la innovación educativa? Da la sensación como que ahora parece que, que se iba un poco hacia adelante. Sí, yo creo que, por suerte, hoy en día, eh, gracias a las redes de, a, las, a las redes sociales y a los medios de comunicación, sí que se difunde mucho, quizá a lo mejor demasiado, porque cuesta filtrar, pero pero se difunden mucho todas las prácticas que se hacen en, en las aulas y ayudan a, a animar a, a mucha gente que era reticente a, a lanzarse adelante. Entonces eso para mí es súper positivo porque, porque ayuda a que se mueva más, como dices, y sí que realmente está la sensación de que, de que se empiezan a hacer cosas. Lo que pasa que también hay que tener cuidado que muchas veces nos lanzamos a hacer muchas cosas sin, sin tener las cosas muy claras y a lo mejor por intentar hacer muchas cosas sin saber cómo se están haciendo eh, puede ser, eh, a lo mejor, eh, no voy a decir peor, pero a veces sí que es sí que es cuestión de de tener las cosas claras antes de, de empezar a hacerlas. Eh, me gusta lo que estabas diciendo porque yo soy de los que piensa que creo que al principio como que lo que tú decías, ¿no? que se hacen las cosas sin pensarlas bien, se hacen las cosas eh, sin metodología. Puede ser sí. que ahora se esté pensando más en la metodología que en la tecnología y al principio parecía como que era la tecnología de por sí y por eso a lo mejor ahora parece que sí que se están haciendo cosas. Pues podría ser, y coincido contigo en que el, el cambio tiene que ser metodológico, no tecnológico. Si solo cambiamos la tecnología y seguimos utilizando, bueno, esa frase está más que escuchada, que si lo único que cambiamos es la tecnología no estamos innovando, simplemente estamos haciendo lo mismo con otro soporte. Y el cambio sí que tiene que ir por, por la metodología y por formar a los docentes en, en, en hacer las cosas de una forma diferente, no con otro soporte, sino de una forma diferente. De hecho, hablando de metodología, eh, no sé dónde lo he leído, creo que era una entrevista que hiciste como hace un tiempo. Eh, me, me ha gustado que decías que tu metodología tiene muy, bueno, tiene diferentes ideas, pero una de ellas era que un docente tiene que escuchar al alumno y aprender de él. ¿Cómo se aterriza eso operativamente? Eh, para mí es, es que es fundamental, porque lo primero que tengo que hacer, antes de... Plantear cualquier cosa a mis alumnos es saber cómo están, porque si no conectas con ellos, si ellos están en otra historia mental y tú no eres capaz de conectar con ellos, escucharles, saber qué es lo que necesitan, saber qué les motiva, saber qué les qué les intriga, qué les por dónde engancharlos, eh, pues es muy difícil realmente hacer algo que, que pueda conectar con ellos. Yo ahora, por ejemplo, estamos trabajando oratoria y les digo que una parte fundamental de, del discurso es empezar en esos primeros 30 segundos o un minuto en el que tú eres capaz de conseguir eh, captar la atención de, de tu público para que te escuche en el próximo media hora, los próximos cinco minutos que vas a estar hablando hacia ellos. Y si tú no captas la atención de tu público, va a ser difícil que, que lo que hagas sirva para algo. Y lo, es lo mismo aplicado al aula, o sea, si yo no consigo captar la atención de mis alumnos y engancharlos, eh, va a servir de poco lo que haga. Y para captar su atención, lo primero es saber que les, que les motiva, que les engancha, escucharlos y a partir de ahí, en base a las herramientas que tú tengas, pues bueno, ir aplicando bueno eso te obliga a estar muy actualizado ¿no? en las modas estudiantiles no supongo que estilos de música programas de televisión tienes que tenerlos eh, casi controlados ¿no? a ver sí no eh, porque puedes no necesariamente tienes que estar eh, a, a todo todo todo lo que lo que les preocupa pues a nivel de música a nivel de programas de televisión a nivel de dibujos animados pero bueno sí que estar dispuesto a escucharles y, y acoger sus sus focos de interés y bueno aprenderlos aunque sea posteriori y yo por ejemplo en el proyecto cuando hicimos el proyecto Guillén yo no tenía ni idea de, pues, de tal fascinación que tenían por, por los zombies y cuando empezaron a hacer vídeos para, para Guillén pues hubo una época en la que empezaron a hacer un montón de mini es, mini cortos por así decirlo de sobre zombies, y yo la verdad que no tenía ni idea, pero bueno, lo que tuve que hacer fue escucharles, ver que eso les motivaba, ver que eso lo, lo hacían encantado, y a partir de ahí, pues bueno, pues ayudarles a, a que lo desarrollen. Uh -huh. Y bueno, en, en Escolarum aquí habitualmente visitamos mucho centro educativo. Eh, yo que no soy docente, pues para mí eso es una experiencia genial, ¿no? Porque directamente conozco lo que ocurre en las aulas y me he dado cuenta que hay un tipo de docente que es bastante habitual, ¿no? Que es un docente que tiene mucho conocimiento, que se siente atraído por tecnología, por nuevas metodologías, pero como que el miedo le detiene. En tu opinión, como una persona que sí que se ha atrevido ¿no? y que ha dado el paso de diferentes formas, eh, ¿qué le dirías a esas personas que están ahí dudando? Pues eh, que igual que le decimos a nuestros alumnos que no tienen que tener miedo a equivocarse, que del fallo se aprende y que uno no aprende a montar en bici después de haberse caído 20 veces, eh, un docente tiene que tener el... el la valentía de probar y no tener miedo y no tener miedo a equivocarse y a reconocer el error o sea, no hay nadie perfecto y y hay que saber decir en un aula, pues mira, he probado esto pero no ha funcionado, esto ha salido fatal y, y ya está, y no tener, no tener miedo porque al final yo creo que el docente perfecto no existe porque cada uno tiene su modelo de docente y bueno, cada uno tiene que hacer aquellas cosas que en las que se sienta seguro y convencido y si siempre pruebas lo mismo y y eso te funciona bueno pues no está del todo mal pero probar y si hay algo que te que tienes curiosidad por por hacerlo pues no tener no tener miedo a, a lanzarte pues con esto lo dejamos con este optimismo <ríe> y sí. confiamos que se transmita y nada muchas gracias javier te, te volvemos a dar las gracias y sobre todo pues, que sigas creando estas cosas con tanta libertad, sin ningún tipo de miedo y sobre todo con muchísima ilusión. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.